Roberto Salcedo renuncia al PLD. R Roberto Salcedo, un militante, ¿eh? un funcionario del gobierno, renuncia al PLD. El exalcalde Roberto Salcedo renunció hoy del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana, señalando que en esa organización, se ha venido produciendo una pérdida progresiva de los principios y valores por los que luchó su fundador Juan Bosch. Salcedo, quien resultó electo alcalde en tres oportunidades del Distrito Nacional, presentó su renuncia la semana pasada como ministro sin cartera, asesor de seguridad ciudadana y este lunes presentó su renuncia como miembro del Comité Central y a su militancia en el PLD. En la carta dirigida al secretario general del PLDista, Reinaldo Pared Pérez, ese sí es malo, el exalcalde alcalde señala que desde 2014 se han presentado una serie de acontecimientos que han sido transformando la armonía que existió en esa institución. ¿Y usted cree que este caballero tiene pantalones para pa hablar de.? Eh? ¿Qué habría pasado ahí con Roberto Salcedo, padre del de, de cineasta? y actor Robertillo, como le, dice, le dicen unos cuantos, Roberto Salcedo, tres, tre, en tres ocasiones, Gerard, fue el electo como síndico, pero no quedó como bien parado, ¿verdad? No tiene arrastre, dicen los compañeros aquí, que ya es un hombre que políticamente está muerto, dicen. ¿Y para dónde usted cree que él se pueda ir? ¿Eh? Con el hombre se va. ¿Eh? <risa> Dicen los muchachos que el hombre se va con Liz. ¿Usted cree que se vaya con Liz? Eh? Roberto Salcedo, un, un empresario próspero en, en Santo Domingo, el país. Un hombre que debe tener mucho arrastre, ¿verdad? Pero políticamente está como dormido, como lo durmían. ¿Eh? O, o, o era que que va para la fuerza del pueblo. ¿Para allá que va para la fuerza del pueblo? ¡Ay! Para donde Liz. Para donde Liz va para la fuerza del pueblo, señores. Y seguimos. <música>